Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos. Este tiempo de oración. Nos gozamos en este día. Le damos la honra y gloria a nuestro Dios. Porque Él es bueno para siempre. Su misericordia y su amor es infinito. Hoy vamos a estar tratando este tema. Que es muy importante, de mucha actualidad. Tiene que ver con los pensamientos, con la mente. Los pensamientos que llegan a nuestro, nuestra mente. Que salen también de nuestra mente. entonces. Es un tema bien, bien importante para nuestras vidas. Muchas personas tienen ataduras que precisamente comienzan con pensamientos obsesivos, pensamientos que tienden a, a condicionar su, su, a accionar su vida normal. Y hoy vamos a estar orando para que el Señor sea reventando cadenas, libertando ataduras, liberando las mentes de esos pensamientos que afligen a muchas personas pensamientos de, que traen emociones negativas, depresión, temores, desánimo, adicciones. Hoy vamos a estar orando para que el Señor rompa todas esas cadenas. Queremos poner este tiempo en las manos de Dios para que Él sea guiándonos a través del mismo y que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos a través de, de este tiempo de oración y usted reciba también una liberación de esos pensamientos que están afectando negativamente a su vida. y que vamos a estar orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias por este día. Gracias por los hermanos, las personas que pueden unirse a este tiempo de oración en cualquier momento. Sabemos que tu poder no está limitado ni a tiempo ni a espacio. Y en el momento que usted, mi estimado llega este tiempo de oración, mi estimado hermano. El poder de Dios está ahí, intacto, fuerte, latente, para que usted sea escuchado en sus peticiones y el Señor actúe Y de manera especial hoy, liberándolo de esos temores, de esos pensamientos que están agobiándolo. El ser humano tiende, por lo general, a tener temor por algo. Siempre temes algo, siempre estamos temiendo algo. Hay personas que temen el futuro temen a perder el empleo, temen a una pensión, etcétera, etcétera. Así que, Señor, hoy ponemos este tiempo de oración en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, como tú has establecido en tu palabra, en Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a compartir brevemente un versículo, vamos a compartir un versículo que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 7. Libro de los Salmos, capítulo 7, dice la palabra del Señor: Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y el corazón, oh Dios justo. Gloria sea el nombre del Señor. Dios, tú eres un Dios que mira lo profundo de la mente y del corazón. Por eso hoy, Dios de la gloria, Estamos agradecidos contigo porque tú escudriñas, dice otro versículo, escudriña la mente y el corazón. Por eso hoy nos gozamos en ti, Señor. Porque tú conoces aún los pensamientos más escondidos, más recónditos que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú lo conoces, Señor. Y hoy queremos, Dios bendito, orar a favor de esas personas que están padeciendo padre de esos ataques a la mente sabemos que el enemigo uno de los campos de batalla que utiliza principalmente es la mente padre y queremos que hoy tu poder se manifieste en liberación que traiga tranquilidad traiga paz toda persona que está siendo padre de la gloria cada en su mente con esos pensamientos el enemigo pone, pensamientos de derrota, pensamientos de temor, pensamientos de emociones negativas, pensamientos de depresión. Padre, repito, de temores que son muchos, de desánimo. Padre, también pensamientos que lo llevan a cometer actos pecaminosos, adicciones, Dios de la gloria. Mira cómo se ha extendido mucho, Señor, esas adicciones, Padre de la gloria. Tú miras lo profundo de la mente y del corazón. Dios mío, te pedimos que seas limpiando todo corazón de toda inclinación hacia lo malo, Señor. Mira cuántos corazones todavía endurecidos hay, Señor. Personas que aún no le entregan 100% el corazón a Dios, al Señor Jesucristo, sino que se reservan y ellos están haciendo cosas que son desagradables a Dios. Oh, Señor, pedimos en esta madrugada que seas tú tocando el corazón de cada persona, de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Mira, Padre, ponemos nuestro familiar en tus manos, esas personas que están siendo oprimidas por pensamientos que lo llevan a la derrota, lo llevan a tener una vida de frustración, una vida sin sentido, Señor, una vida vacía, Padre de la gloria, llenas, sabemos que Tú eres el que llena. La vida del ser humano, ese vacío solamente se llena lo llena Jesucristo. Él es el que llena nuestro vacío, Señor. Ese ese vacío existencial, Dios mío, solamente es llenado por Ti, Señor. Es sanado por Ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, Tú eres el que llenas la vida del ser humano. El ser humano trata de llenar la vida cuando no conoce a Cristo con licor, con droga, con entretenimiento, con lujos, con vanidades, pero al final en lo más recóndito ahí de su intimidad, siente el vacío en su corazón, porque ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Dios es el único, con su Espíritu Santo, que te llena y te hace sentir completo. Por eso la palabra del Señor dice que en Cristo Jesús estamos completos. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, el ser humano está completo. No necesita nada más. Lo demás son añadiduras. Por eso hoy, te pedimos, Dios mío, que traigas libertad a esas mentes que están siendo agobiadas por pensamientos, Padre, pecaminoso de derrota, de emociones, de tristeza, Señor, de amargura, de resentimiento. Todo esto se vaya en el nombre de Jesús de Azaret. Que hoy sea un día de liberación. Que hoy sea un día en que el Espíritu Santo de Dios se mueve con libertad en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos para que tú tomes la vida la mente, el corazón de esta persona, de esta mujer que está orando, pidiendo, Señor, porque ha entendido que esta oración es especialmente para ella, esta oración especialmente para ese joven, también ese hombre que está padeciendo estos pensamientos obsesivos. Dios mío, pensamientos que lo llevan a la pornografía, a, a situaciones sexuales aberrantes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que rompas todas esas ataduras, de sexo ilícito, de sexo que no te agrada a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Mira a los jóvenes cómo se están metiendo, Padre, en terrenos, podemos decir diabólicos, terrenos del enemigo. Y están pisando terrenos que son muy peligrosos, Señor. Y muchos no salen de ellos, sino que se hunden. Pero oramos en esta madrugada, en este día, oramos para que seas Tú libertando a esos jóvenes. Para que Tú los saques, Señor, de esas adicciones. Padre, mira que hay tanta adicción a la droga, al alcohol tabaco, los cigarros, Señor, a la pornografía, a los juegos de azar, Dios mío, también al celso, Padre, a las la civia que hay en lo, las personas, también Dios mío, oramos en el nombre de Jesús para que seas tú libertando a todas estas personas que están siendo atadas en su mente, en su vida, están siendo manipulados por el enemigo sin darse cuenta, ellos creen que están en, en, en libertad, pero son esclavos de estas pasiones. Son esclavos de estos pensamientos y el enemigo sigue tomando su mente. Por eso la palabra del Señor sigue diciéndonos Y nos dice en este día, ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Esa debe ser nuestra mente. Toda persona debe procurar conocer en lo posible, cuál es el pensamiento de Dios. La palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Él. Como son tan altos los cielos de la tierra, así también son sus pensamientos. Pero nosotros tenemos que procurar entender qué hace Dios, qué haría el Señor Jesucristo en una situación, qué pensamientos tendría. Pensamientos de bien, siempre dice el Señor. Tengo acerca de ustedes pensamientos de bien y no de mal. Es que hoy nosotros también nos movemos en esta bendición de buscar, conocer cuál es el pensamiento del Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbio 26.3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestros pensamientos, tu pensamiento, mi estimado amigo, amiga, tiene que estar perseverante en el Señor. Perseverar en el Señor, no darte por vencido. Mira cuántas jóvenes comienzan a escuchar la palabra del Señor, pero el mundo los atrae más. La influencia de los amigos, entre comillas, la influencia del sistema del mundo, los atrae. Y sus pensamientos no perseveran en Dios, sino que se apartan y siguen sus deleites mundanos. Y se van hundiendo más y más en el, fando, en el fango, en el lodo cenagoso del pecado. Por eso hay que perseverar y oramos en este momento para que el Señor libre a esos jóvenes, a esa joven de que no caigan en esos pecados, que se salga de ese sistema, que pueda romper toda ligazón, toda atadura con el mundo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, rompe, rompe toda ligadura, toda atadura. Con los pecados, Señor. Toda atadura con el sistema del mundo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre de la Gloria, seas tú trayendo Dios de la gloria, libertad en ese joven, en esa joven, Dios de la gloria, que ha probado droga, Padre, que ha probado ese sistema del mundo que es atrayente y que ata a las personas. Padre, rompe esa atadura en el nombre poderoso de Jesucristo Nazaret. Hoy declaramos libertad. Hoy hay liberación de toda atadura. Esos pensamientos se van. Esos pensamientos que te llevan otra vez a caer en lo mismo se van de tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo azaré. Hoy viene la liberación de tu vida porque Jesucristo es el libertador. Jesucristo, cuando vino y entró a la sinagoga un día sábado, el Señor se le fue dado el libro del rollo, el rollo del libro, y él leyó en el profeta Isaías, donde dice, entre otras cosas, que él vino a darle libertad a los cautivos y darle libertad a los oprimidos. Hoy es un día en que el Señor. Llega a tu vida para traer libertad de esa opresión, de esa cautividad que tiene el enemigo, que tiene el pecado, el pecado en ti, y eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Estamos orando y declarando libertad en tu vida, libertad en tu mente, en tu corazón, para que no seas esclavo de esos pecados obsesivos, esos pecados, esos pensamientos de maldad, esos pensamientos de mal. Hay unos que están atados también pensamientos de venganza, de ira, de resentimiento. Tienes que echar eso de tu vida. Renuncia a todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret renuncio a todo pensamiento negativo, a todo pensamiento de ira, de rencor, de resentimiento. Decido perdonar a esa persona que me hizo daño, aunque todavía me duele. Decido perdonarle porque tu palabra me dice que debo hacerlo y quiero ser obediente a ti para obtener el beneficio, el favor tuyo y tener una vida completamente en victoria en esta tierra también. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre que es poderoso. Por eso la palabra del Señor nos sigue diciendo. Derribando argumentos. Y toda altivez. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando a cautivo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tantas pensamientos. Voces que se levantan. En contra del Evangelio. En contra de la santidad. En contra del mismo Dios. Pero hoy. Y desde hace años, el Señor, más de dos mil años, está diciendo que se lleva todo pensamiento todavía cautivo a la obediencia a Cristo. Todo que se levanta contra el conocimiento de Dios, Padre de la Gloria, toda altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, es llevado a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios mío, gracias. Gracias, Dios de la Gloria, porque tú nos das poder, Padre de la Gloria. Tú eres el Dios que nos permiten que te escuchemos y habitar confiadamente y estar tranquilo sin temor del mal. Cuando nosotros decidimos limpiar nuestra mente de todo pensamiento negativo y cerramos y rechazamos esos pensamientos que sabemos que no nos convienen, que son pensamientos de mal, pensamientos que a la postre van a afectarnos negativamente en nuestras vidas, cuando escuchamos confiadamente al Señor. Tranquilo sin temor del mal, por eso vivimos confiados en el Señor, porque sabemos que estamos haciendo lo mejor de nuestra parte. Dios mira la intención de nuestro corazón, y cuando nosotros tenemos esa intención de rechazar todo lo malo, esos pensamientos no los, no los aceptamos, sino que los rechazamos y decidimos hacer lo que es correcto. Entonces, el Señor dice que habitaremos confiadamente y estaremos tranquilos ya no tendrás intranquilidad en tu vida. Solamente con la decisión, con la actitud de limpiar tu corazón, tu vida, y rechazar todo pensamiento negativo, limpiar tu mente de esos pensamientos de maldad, de pecado, pensamientos pecaminosos, te rompen en el nombre de su Nazaret. Pero el Señor hoy trae liberación a tu vida, a tu mente, en tus pensamientos. Declaramos libertad ahí en tu mente, en tu corazón en el nombre poderoso de Jesús, para que no sigas haciendo esos actos pecaminosos. Gracias, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es poderoso, Dios mío. Gracias, Dios mío. Por eso te invitamos, estimado hijo, hermanos, hermana, a rechazar en oración todo pensamiento negativo que te ha vuelto obsesivo en tu mente. Rechazar también toda adicción para que rompas ese ciclo de pecar, arrepentirte, pecar, arrepentirte, para que Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, te haga confesar ante él sus pecado y te arrepientas de todo pecado para que se rompa el poder del enemigo en tu vida. Porque tus pecados, tus pensamientos han abierto puertas al enemigo y le has dado la posibilidad y el, que él maneje tu vida, te mueva. Por eso tú tratas de dejarlo y no puede. Pero hoy te estamos diciendo, renuncia a todo eso. Renuncia a esos pensamientos, rechaza en el nombre de Jesucristo Nazaret todo pensamiento que te lleva al pecado, rechaza toda adicción en tu vida, dile que no lo quiere, que no la desea, que tú, tú desde ahora eres una persona libre en Cristo Jesús porque el Señor Jesús vino a darnos libertad, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos de toda cosa mala, en el nombre de Jesús de Nazaret, por eso también debes perdonar, limpia tu corazón de todo resentimiento, de toda amargura, de todo deseo, venganza, de toda maldad, limpia tu corazón para que el enemigo no tome ventaja. Para que tú seas dueño, seas dueña de tus acciones, de tus pensamientos. Puedas tener un corazón limpio, una mente limpia, pensamientos puros, pensamientos de bien y no de mal. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando hacemos esto no tendremos temor. Cuando te acuerdes, dice la palabra del Señor, no tendrás temor. Te acostarás y tendrás grato sueño Tendrás un sueño placentero y soñará cosas gratas. No tendrás esas pesadillas, no tendrás levantarte en la madrugada con pensamientos de temor. No, sino que el Señor hará que descanse tranquilamente y tenga gratos sueños, un sueño tranquilo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Dios mío. Gracias porque el temor se irá de tu vida. El, el enemigo maneja una de las principales acciones de él en nuestra mente es tratar de poner temores. Porque por medio del temor, ese espíritu de temor, él abre puertas para que otros espíritus manejen tu vida, entren a tu vida. Pero hoy el Señor te dice, esfuérzate y cobra ánimo. No temas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, esfuérzate, ten ánimo, ten ánimo, no tengas temor. El Señor te dice, no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios es el que va contigo. El Dios Todopoderoso, Él no te dejará ni te desamparará, Él es el deseo de Dios, siempre está con nosotros, ayudándonos, bendiciendo nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, porque debes invitar al Señor a tu vida, debes decirle, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu Espíritu Santo en mí, lléname con tu Espíritu Santo, sepa usted mi estimado hermano, le recuerdo, si usted ya lo sabe, que el Señor en su plan desde la antigüedad estableció poner el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice en 1 Corintio que Él, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros, el Espíritu Santo, en su Espíritu Santo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Él mora, vive en nosotros. Eso es algo que el Señor estableció y es algo necesario para tu vida. En este mundo... En estos tiempos, sobre todo, no podemos tener una vida victoriosa sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso hay muchas personas bien intencionadas batallando y no pueden porque esto no es con nuestra fuerza, no es con nuestras habilidades, no es con tu inteligencia, no es tu, con tu capacidad. No, esto es con el Espíritu Santo, o dice el Señor en Zacarías. No es con caballos ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. En estos tiempos también se cumple esa palabra no es con tu habilidad, no es que tú puedas dejar la droga por ti mismo, tal vez alguno lo logra por allá, por la misericordia de Dios, pero esto es, tú lo puedes dejar con el poder de Dios. No puedes dejar estos pensamientos obsesivos que te llevan a pecar, que te llevan al temor, que te llevan a tener pecados sensuales, a tener aberraciones tremendas, eso lo dejas con el poder de Dios. Invita, dile Señor, hoy te pido que tu Espíritu Santo venga a mí, y me llene, me transforme, me haga una nueva criatura para poder vencer todo lo malo que hay en mi vida. Gracias, Señor. Y el Señor vendrá a ti. El Señor, porque el Señor dice que, él que el que pida el Espíritu Santo, Él se lo da. Eso está en la palabra del Señor. Usted puede leer la palabra del Señor. Y ahí está que el Señor estableció eso, de poner su Espíritu Santo en nosotros. Eso no es opcional. El Espíritu Santo no es para personas especiales, no, es para toda persona que lo desee, toda persona que tenga la humildad de decirle, Señor, yo con mi fuerza no puedo, te necesito a ti, venga mi vida. Y el Señor pone su Espíritu Santo en ti y te llena de poder. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: No se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y los llene de poder, porque sepa usted, mi estimado. Amigo, amiga, el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios a su disposición para echar fuera todo demonio y toda cosa inmunda de su vida. Todo pensamiento obsesivo, todo pensamiento de maldad, toda adicción, todo pecado se rompe con el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo. Gracias Dios mío, porque hoy estamos declarando que donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad. Cuando llegue el Espíritu Santo a tu vida, allí llega la libertad y serás libre de toda atadura. Ya no tendrás que vivir como esclavo haciendo lo que en determinado momento no quiere. ¿Cuántas veces oímos declaraciones de personas adictas a las drogas que han estado luchando contra eso y no podían, no podían porque el enemigo toma control de su vida. Pero cuando lleva a Cristo llega a Cristo a tu vida, es el libertador. Por eso invita al Señor Dile, Señor, venga a mi vida. No, esto no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y es poder de Dios para tener una vida abundante en esta tierra. Por eso el Evangelio poderoso. Y hoy te invitamos a eso. Y la fórmula es, arrepentirte de tu pecado. Decirle, Cristo, venga a mi vida. Dios, venga a mi vida. Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo, Dios. No quiero seguir igual. Rechazo esta vida. Esta vida así de pecado, de derrota, no me la merezco. El Señor no te trajo esta vida a este mundo para que vivas así. Tus decisiones, tal vez lo que pasó en tu vida, lo que ha pasado antes, te ha llevado a esta situación en que está, ese estado en que está. Pero el Señor siempre tiene una, una vía de escape para ti. El Señor siempre tiene una solución para tu vida. No estás perdido, puedes seguir, no estás perdida. todavía oportunidad para tu vida. Todavía oportunidad, cree en el Señor. Cree en Él y cambiará tu vida. Es que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Invita al Señor. Dile, Señor, tu Espíritu Santo en mí lo deseo, lo anhelo, pero lo de verdad. Lee la palabra todos los días, aunque sea un versículo, aunque no tenga ganas de orar, ora también todos los días. Ora para que el Señor haga la obra en ti. Y qué bueno es tener una vida victoriosa en esta tierra. Y cuando tú salgas de esa situación que estás viviendo ahora, mirarás hacia atrás. Y verás eso como una anécdota, algo que pasó en tu vida para fortalecerte. Pero ten fe, mujer. Hoy te digo, joven, estimado hermano, hermana, ten fe que el Señor te va a sacar de esa situación, liberará tu mente de esos temores, de esa depresión, de ese desánimo, de esa de, de adicción te sacará a ti también, joven. El Señor te liberta. En el nombre de Jesús Nazaret estamos orando para que así sea a través de este tiempo de oración. Gracias Dios mío, te bendecimos, glorificamos tu nombre que es poderoso. Nuestra mente debe estar ocupada en cosas buenas, no divagar en cosas perversas y malas, no. El Señor nos dice que debemos dejar atrás esos pensamientos pecaminosos y dice en su palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensar. Mira lo que dice el Señor. ¿En qué debemos pensar? En todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Lo que tenga virtud, una, algo digno de alabanza. En esto debemos estar pensando. Desecha sus pensamientos sucios. Tu mente debe ser una mente limpia, una mente transparente. Porque el Señor conoce tus pensamientos. Tú puedes engañar a toda persona, pero a Dios no puedes engañarlo. Limpia tu mente, limpia tu corazón y tendrás victoria en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos por este tiempo de oración. Bendecimos a toda persona que sabemos que tienen problemas con los pensamientos, aquellos que también tienen problemas de adicciones, estamos orando, Dios de la gloria, para que tú traigas a su vida liberación, traiga libertad en Cristo Jesús. Gracias, te damos Señor. En Cristo Jesús, Amén y Amén. Estimados hermanos, seguimos orando, siga firme aquí, que seguimos orando, intercediendo por tu vida, para que tengas una vida totalmente victoria. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que Dios me los bendiga grandemente en este nuevo día. Y también bendigo a aquellas personas que ahora mismo están conectadas, las que se están conectando y las que se van a seguir este, conectando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le damos gracias, Señor, por este nuevo año que ha permitido, Señor de la gloria, que estemos aquí, Señor, orando, Señor, por las necesidades de aquellas personas, Señor. Y te, le damos gracias al Señor porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. En Jeremías, en Jeremías 17, 17, 10 dice, Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco el fondo de los sentimientos, que, que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con sus acciones. En esta mañana el Señor te está, te está hablando aquí, cómo tienes tú tu mente, corazón, cómo la tienes. ¿Sí? El Señor quiere que tú limpies tu mente, limpies tu corazón. ¿sí? Porque Él dice, yo el Señor que investigo el corazón y conozco el fondo de los sentimientos. Él conoce lo que tú estás pensando ahora mismo. Él conoce lo que tú ahora mismo estás planeando. El Señor conoce ahora mismo lo, por lo que tú estás pasando. Lo que tú ahora mismo tienes en tu mente, el Señor lo conoce. Amén. Él conoce ahora mismo dónde estás tú con tu problema. ¿Dónde tienes tú tu problema? ¿Dónde tienes tú tus pensamientos ahora mismo? El Señor lo sabe. Y él está ahí viéndote, escuchándote todo lo que tú estás planeando. Si estás planeando algo en contra ¿sí? en contra de las cosas del Señor, te pido en esta mañana que le pidas perdón a Dios por esos planes y esos pensamientos erróneos, esos pensamientos malévolos que tienes en la mente, pídele al Señor que te lo quite en esta mañana, que te lo borre y que Él te ponga la mente de Él, una mente limpia y sana para tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de nuestras vidas y Él no quiere que en tu mente, Él no quiere que en tu vida lleves una vida que te va a llevar al camino perdido, a la perdición. Él quiere que tú seas una persona que tenga la mente de Él, una mente clara y limpia. El Señor dice en su palabra, dice Él conoce de fondo el pensamiento tuyo. De fondo, el Señor nos conoce de fondo a cada quien, a cada uno de nosotros lo conoce. Él conoce el plan que tú tienes en tu mente. Él conoce lo que tú ahora mismo vas a hacer. El Señor lo conoce. Así que en esta mañana te pido, en el nombre de Jesús de Nazaret, que llegues a los pies de Cristo para que Él te limpie esa mente malévola que tiene, esa mente, de, de, de, o sea, esa, esa mente que el enemigo te está poniendo ahora mismo. ¿Qué vas a hacer? Un algo malo que tú vas, que estás planeando, que estás planeando para asesinar a alguien, por ejemplo, asesinar a alguien, quitarle la vida a alguien, tratar a aquella persona, hacerle maldad a aquella persona. Estás planeando ahora mismo, pídele perdón, arrepiéntete y busca de Cristo. Quita todo eso de tu mente, porque esto el Señor no te lo pone a ti, el que te pone todo esa suciedad en tu corazón y en tu mente es el enemigo. El Señor quiere que tú tengas una mente clara, una mente limpia. El Señor te ama, Él te creó a ti. Sí, Él te creó, Él te creó a, Él creó a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos la mente de Él no una mente sucia, no una mente perversa, eso no, no lo quiere el Señor. El Señor te ama mucho y el Señor en esta mañana quiere limpiarte tu mente, quiere limpiarte tu corazón. En el Salmo 139, en el Salmo 139, dice, 139, todo dice, Tú conoces todas mis acciones. Aún desde lejos te das cuenta de lo que pienso. El Señor en esta mañana sabe lo que tú estás pensando ahora que vas a hacer. Los planes que tú tienes ahora mismo en tu mente, el Señor lo sabe. Si vas a hacer algo indebido, algo que te, que, que te va a, a llevar... A la, a, la, a la versión Hoy en esta mañana te dice el Señor que no lo haga, que no lo haga. Hay personas que están haciendo planes ahora mismo, y planes, ahora mismo lo están haciendo, pero no planes que van directamente a Dios, sino planes que van al, al que ya sabemos. Ese plan que lo está fundiendo el enemigo, Dios tiene para nosotros planes nuevo. Si ahora mismo el enemigo te está poniendo en tu mente, que, va, que, que te lleva a consumir la droga, te está diciendo, ves, ves, ves, no lo haga, no lo haga porque es él que te lo está poniendo en tu mente. Si el Señor te está poniendo en tu mente para mirar a aquella persona, a, a mirar a aquella mujer, porque es bonita, es alta y tiene un cuerpo bonito. El, señor te lo da, el, el, el, el enemigo te lo está poniendo para que mires mire a esa mujer ¿ah? y usted la tiene en tu mente ahí te la tiene, te la, te la presenta bien bonita pero el enemigo es un enemigo que quiere ver tu mente y tu vida perdida él quiere que tú sigas en la sandanza que él está, él quiere que tú Estés viendo todo lo que él está presentando en este mundo. ¿Y qué es lo que él está presentando en este mundo? Lo que nosotros estamos viendo, lo que tú estás viendo en, en, en tu vida. La drogadicción, el adulterio, la fornicación, los asesinatos que se están viendo, los atracos, las pandillas eso es lo que el, el enemigo ahora mismo le está poniéndole en la mente a, haya, a los jóvenes principalmente, a los adolescentes, a los vicios. Eso es lo que el enemigo ahora mismo le está poniéndole en la mente a aquellas personas. ¿ah? Y en esta mañana el Señor te está haciendo tu llamado para que te limpie él, tu mente y tu corazón, ese corazón perverso, esa mente perversa que tienes ahora mismo. El Señor te dice, ven a mí, ven a mí que yo te haré descansar. Él te va, de, te, te va a descansar. Si ahora mismo estás atado en esa droga, pídele al Señor que el Señor lo hace. El Señor hace todo, si Él es todopoderoso. Él puede cambiar tu vida, Él puede limpiar tu alma, Él puede limpiar tu corazón y puede limpiar tu mente. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él es tu creador. Él no quiere ver que tu alma sea, se pierda, Él quiere ver que tu alma sea para Él. Un alma limpia, un alma que, se, que Él que él quiere para cada uno de nosotros. Así que si está metido en esa mente sucia, pídele al Señor que te la limpie. Si ahora mismo te está diciendo el enemigo, hazle esto, no ve y atraca a aquella persona, no lo, no lo haga. Porque es el enemigo que te lo está poniendo. Es el enemigo que está haciendo que tú eh, hagas eso. Porque después, más tarde, viene la, te vas a arrepentir por lo que te, el enemigo te ha puesto en tu mente Porque el Señor no te manda que hagas eso El Señor te manda a ti que te que te llenes de Él ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso Es el Dios que los limpia, es el Dios que nos ama Si tienes ahora mismo la mente para allí hacer algo Para cometer el adulterio El Señor ahora mismo te dice no lo haga no lo haga, porque es el enemigo que te lo está moviendo. El Señor pone muchas cosas bellas en nuestro camino. El Señor nos pone cosas que nosotros, nosotros no sabemos, pero el sí lo sabe. El sí lo sabe. Pídele al Señor en esta mañana que te ayude, que te quite todos todo esos pensamientos malos que tienes en tu mente. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que lo puede hacer. El Señor te ama. Ahora mismo vamos a orar por aquella persona que ahora mismo tienen su mente llena de muchas cosas, que se quieren volver locos de tantas cosas que tienen en su mente, que tienen en su corazón. hasta le meten, le meten en su mente para coger y, y maltratar a la mujer, para maltratar a nuestros hijos, para maltratar a sus hijos, para maltratar a aquella persona. Están planeando ahora mismo, ahora mismo el enemigo está como en un rugiente buscando a quien devorar. En esta mañana pídele al Señor, clámara al Señor. Que te saque de ese camino, que te saque de ese abismo donde el enemigo te tiene. Él quiere libertarte en esta mañana. Él quiere llenarte de él. Él quiere llenarte de, de, de toda cosa buena que tiene el Señor. De esos planes, esos planes que el Señor tiene para ti, que tiene para tu vida, que tiene para tu familia. El Señor está esperando que tú llegues a los pies. Si tú te has apartado, si, a, si estás apartada o apartado de los caminos del Señor, el Señor tiene muchas cosas para ti. Tú lo único que tienes que hacer es llegar a los pies de Él y pedirle perdón. Señor, te pido. Que seas tú nuevamente cambiando todo mis pensamientos, quitándome, Señor, de la gloria, todo pensamientos contrarios que tengo, Señor. Límpiame mi mente, limpia mi corazón, Señor. Quiero ser una criatura nuevamente para ti. Perdóname por haberme apartado de tus caminos. Perdóname por haberme, Señor, de la gloria Apartado de ti, Señor de la gloria, yo te recibí y devuélveme ese primer amor que me diste, Señor. El Señor lo hace, porque, porque Él está tiene sus brazos abiertos para recibir a aquella persona, a aquellas almas que verdaderamente están arrepentidos y que quieren cambiar su vida. En esta mañana el Señor te está diciendo, Ven a mí, que quiero limpiar tu mente y tu corazón. Cristo te ama, Dios te ama, si Él es tu creador, Él es todo para nosotros, Él es todo, Él es todo, Él es el dueño de todo. Nosotros aquí no tenemos nada, nada tenemos. Es que ni, lo, ni, la, ni las cosas que cargamos encima nos pertenecen. Los hijos no nos pertenecen. Eso nos pertenece a Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar, tenemos que estar pidiéndole a, a Él. Y tenemos que estar orando siempre para que el Señor sea tocando nuestra mente y nuestro corazón. Gracias le damos al Señor. Porque todos nuestros planes se los ponemos al Señor de aquellos que estamos en los caminos de Él. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso que Él nos bendice, por eso que Él nos limpia el camino, por el camino por donde nosotros vamos. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón y la mente que nosotros tenemos. Y Él nos limpia, cada día nos limpia nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Él. Él nos llena de su Santo Espíritu, nos llena. Y por eso Él siempre nos guía por el camino correcto por donde nosotros vamos a creer. Gracias le damos al Señor en esta mañana. Porque hay muchas personas que están ahí escuchando, hay muchas personas que están necesitando una liberación para que el Señor le liberte su mente, para que el Señor le limpie su corazón. Padre, gracias te damos por muchas personas que ahora mismo están buscando tu rostro, Señor. Ahora mismo están, hay personas que están clamando, que están orando, Señor, para que tú le limpies su mente y su corazón, la mente de sus hijos, el corazón de sus hijos, Señor. Hay muchos jóvenes que están ahora mismo, Señor, de la gloria, que están atados, Señor, en la droga, Señor. Hay muchos, hay muchas familias, Señor que están atadas, Señor de la gloria, de muchos problemas Señor, hay personas que están atadas en la brujería Señor de la gloria, hay muchas personas que están atadas en el adulterio Señor, hay muchas personas que están atadas, Dios mío, Padre tienen su mente ahí atada, Señor de la gloria, en el vicio Señor, en los planes sucios, Señor de la gloria Padre, limpia cada uno, Señor de esa mente, de sus corazones, Señor de la gloria Límpialo, Padre bendito, por lo renuevalo, Señor, su corazón. Renuévale su mente, Señor, de la gloria, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Todo plan malévolo, Señor, que ahora mismo el enemigo le está poniendo a aquella persona, Señor. Ahora mismo le echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y que sea libre en esta mañana por, la, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo. Sea libre, Señor, en esta mañana con tu gran poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por aquellas personas que han recibido libertad en esta mañana, Padre, te lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas, Señor, tratando con esa persona, para que tú seas, Señor, liberándola totalmente Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre gracias Señor de la Gloria por esas personas, Señor Bendícelas, Señor grandemente y que sus planes que tengan ellos en esta mañana sean puestos por ti Señor que seas tú bendiciéndole su mente y su corazón y aquellas personas que están planeando para hacer cosas en contra Señor de la Gloria seas tú quitándola, borrándosela de su mente y poniendo en una mente clara y limpia Señor como la tuya Padre gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor por este momento que estamos aquí orando Señor oh Padre amado bendito seas tú el Dios Todopoderoso seas tú Señor de la gloria el Dios que todo lo puede el Dios que para Él nada es imposible el Señor en esta mañana te quiere libertad donde tú estás ahora mismo atado. Él te liberta en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice a esos hogares, Señor. Bendice a esa familia en esta mañana. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Estimados hermanos, ya estamos llegando al final de estos 45 minutos de oración. Tiempo realmente corto. Pero el Señor, lo que nos pide es que oremos sin cesar. Sé que te invitamos para que sigas allí con este espíritu de oración guiado por el Espíritu Santo, para que tengas un día lleno de oración. Sabemos que tienes tus asuntos seculares que atender, pero siempre abre un espacio para que ores al Señor. Y el Señor se complace cuando lo tenemos en cuenta a Él permanentemente. Cuando perseveramos en el pensamiento de Dios, Él también se complace y nos bendice. Y que eh, hoy hemos orado y sabemos que Dios trae liberación a tu mente, a tu corazón. En Cristo Jesús hay libertad. Recuerda, mantente firme, rechaza esos pensamientos negativos, agárrate al Señor, pídele al Dios Padre en el nombre de Jesús que ponga su espíritu en ti y tendrás una vida en libertad, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Deseo bendecir tu vida y nos despedimos diciendo,